Manifiéstate porque me va a dar un infarto. No entra. No entra. No sé lo que pasa, pero no acaba de entrar. Y es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer, pero... Iba sin oír nada. Está, está sin oír. Ella no oye. Sami. No oye. Ella no nos oye. No nos oye, no que esto va a esto ¿Cómo? ¿Esto? ¿Sabéis? ¿Ahora? ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Hola oh, no. Estoy al borde de un ataque de nervios así que me imagino cómo estás tú No, pues mira yo me trancé <risa> Ella que estuvimos antes de venir que estaba súper nerviosa que estás a punto de que te den infarto ¡Ah! Que si no revierte aquí y no te oímos pero bueno bueno por fin ya estamos ¿eh? a ver, más vale tarde que nunca bueno a ver me fastidiaba mucho que te quedaras colgada porque bueno llevamos una temporada que, que bueno entre que están cambiando todas las todas las parabólicas y todo eso es un desastre pero bueno ya estamos aquí y algún día nos reí, bueno no fijo que nos vamos a reír de esto en el ran <risa> yo normalmente suelo tener mucho calor, pero a mí estoy que lo gordo, vamos. nervios. Uy, se me pongo súper nerviosa, además. Bueno, vamos a seguir, a ver. Ahora no te oigo. ¿Ahora no me oyes? ¿Sami? Sí. ¿Sami? Se ha perdido. ¿Elena? ¿Ahora? Sí, ahora lo yo. ¿Sami? Sí, pero si no, nos escucha ello. ¡Qué desastre! No, un problema aquí. Esto tiene que ser los controles. No nos escucho. ¿No nos escuchas nada? No nos escucha. Tendría que entrar bien. Sami, Ahora sí. Ahora, ahora otra vez. Hay, hay alguna avería en control. Eh, porque están dándonos señales. Elena, aprovecha, aprovecha. No, no, sé si no nos señales, ves, no ves, ves, pero estamos como los, como los mudos, haciendo señales del, por el del cristal. Bueno, vamos a probar. A aprovechar rápido, rápido. Bueno, ya habíamos hablado de que tienes muchísimas novelas autopublicadas. Algunas. Otras con editorial. Sí. Y estábamos hablando de la lucha. Sí. Sí. La lucha es eso lo que decíamos, un problema muy vigente hoy en día. Eh, quizás porque antes había menos propagación de estas noticias, pero bueno, aquí en Fijón, como sabes, hubo una chica que se suicidó hace muy poquito y bueno, ahora mismo está en plena actualidad porque están saliendo los juicios y todo. Y bueno, la verdad es que la justicia, yo ya hace mucho que no creo en ella, pero bueno, por lo menos en la de aquí. Sí, pero es que, eh, yo lo estuve hablando con policías porque intenté denunciar directamente al centro y ellos tienen las manos atadas o sea, la ley está hecha de forma que tienen atadas los policías las manos es que eso es el problema es que tienen atadas las manos los policías los padres, los profesores el problema hoy en día es que tampoco puedes impartir una disciplina porque los no. chicos están tan sobreprotegidos que quitan lo que es la autoridad. Quitan Nosotros la... el caso es que fueron chicos, o sea niños, sí. lo que caben eran niños de 6 años, 7 ah. años, sí. y el problema tuvimos fue que el profesorado también agredía al nene. Pues entonces eso, y ayer? bueno, no voy a decir lo que se me ocurre ahora mismo porque me echan de la radio. ¡Ja, <risa> Sí, sí, claro, ahora mismo me echan de la radio, que estamos todavía en horario. Yo tenía que hacer este programa de noche, nosotros que, que no dormimos teníamos que hacerlo de noche. Sí, yo creo que sí. Bueno, sobre todo esta noche. Alex tiene un problema, quiero que nos expliques el problema que tiene Alex. Porque Alex no... tiene una enfermedad rara, degenerativa, se llama síndrome de Stucher Weber. Eh, no. Es un caso cada 50.000. En España es una enfermedad que se estudia muy de pasada, no le prestan la suficiente atención, porque al ser tan poco no sale rentable. ¿Siempre pasa que el dinero está por encima del corazón? Exacto. Por desgracia. El nene con la ansiedad del de acoso escolar eh, empeoró, la enfermedad empeoró, pasó de tres crisis anuales a seis diarias. Ya nos ha caído muerto dos veces. Gracias a Dios se le puso de reanimar y estamos intentando que no haya una tercera vez. Bueno, como os dije y os presenté a Sami, Sami es una mamá coraje, por eso yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, porque creo que siempre os digo cuando hago las, las noticias o las buenas noticias, son noticias que nacen de algo malo, pero se convierten en algo bueno, se saca algo bueno o positivo de esas malas experiencias habéis conseguido con Alex eh, con Alex hemos encontrado varios hospitales, fuera de España el de Londres, que estamos en contacto con la asociación Estujer Web eh, y el de América en Alemania también hay un hospital pero son operaciones y son más agresivas lo que he encontrado es un apoyo impresionante por gente que ni siquiera conocía o ni me esperaba se han hecho antologías para ayudar a Alex gente que ha contactado conmigo simplemente por el hecho de cómo te puedo ayudar siempre se saca, una asociación. Siempre se saca lo mejor de cada persona, las peores situaciones. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, que sepáis que las antologías que han nacido todas se utilizan para ayudar a Alex. Eso es lo primero, para Dios, que quede muy clara la, la noticia. Que, y además, hoy, Hoy mismo ha nacido un cuento para Alex. Sí, es una colección de cuentos, realmente eh, se iba a sacar en un solo volumen, pero se va a sacar en tres para que saliera más económico, porque sí. se iba a unas 600 páginas. Sí, claro. Eh, son, están totalmente ilustrados y hoy mismo nos han dado el apto en Amazon, en papel, ya lo puede, se puede comprar desde cualquier punto del mundo, eh, déjame que te cuente un cuento... Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque el trabajo de los ilustradores, de los escritores y todo lo que se ha volcado es, es muy bueno. Han sido horas de trabajo, pero es algo resultado. Que se... Por lo menos estar apoyando en, en lo que puedes. Sí. Bueno, vuelvo a decir la información del cuento para que todo el mundo lo compre. Está en Amazon y es déjame que te cuente un cuento... Desde cualquier Amazon tiene que poderse comprar, está tanto en ebook como en papel. Yo recomiendo el papel porque en cada cuento hay una ilustración. Sí. O sea, todos los cuentos tienen ilustraciones a todo color, sí. pero en cada uno hay una ilustración en blanco y negro para que los pequeños de la casa las puedan pintar. Ay, mira qué guapo. Además, nosotros que somos escritoras, nos gusta más el papel. Sí. ¿A que sí. Sí, yo ya tengo hecho el pedido porque, claro, mi madre y todo lo no compran en Amazon y ya tienen claro. sus libros. No, no, es que además, mira, esta discusión la tenemos aquí muchas veces. Dicen que si el, el papel desaparecerá con la era digital pues y yo no, digo que no, no. No puede desaparecer. No, convivirán eso sí. Sí, bueno, a mí mi marido un día de esto me echa de casa con tanto libro. Pero... Vaya, tú mira, hay que ser lista y engañar al mío. Dije, mira voy a remodelar la habitación pequeña porque como mi hija se fue a vivir con el novio y en la habitación de mi hija ya dormía el nene, sí. bueno el nene, el mismo, mismo ya entonces yo dije mira la pequeña voy a poner una estantería y voy a quitar todos los libros de la sala, ahora tengo la sala y la estantería llena. <risa> Es un buen método. Lo malo bueno es que creo que mi marido te está escuchando. <risa> el mío fijo y cuando llegue a casa me dirá, vaya cara, que tienes? <risa> Pero bueno, a ver, yo leo mucho en digital, mucho, porque además, caro no podríamos llevar el ritmo de dinero si lo compráramos todo en papel. Sí. Pero es que después empiezas a apuntar y te los empiezas a buscar. Y vuelves locos a Casa del Libre, vuelves locos a, a Corte Inglés para que te los busquen, porque son libros que muchas veces ya están descatalogados. Sí, o que directamente las distribuidoras no llegan a, a, todo. a meterlos en, en, esos, en esos sitios. Sí, sí son, son lugares que es difícil entrar, sí así que es verdad. Bueno, ¿tú con quién trabajas ahora? ¿Qué editorial estás trabajando? Diga, bueno, tienes... eh, sí. Ortiz, sí. son las últimas novelas que he sacado, además la lucha la ha sacado Ediciones Ortiz y ahí está todo, o sea, hasta la parte que ya ha pagado a, a la imprenta se la dona a mi hijo. Los 12 sí. euros que valen papel son para mi hijo íntegros. Eso es un detalle, bueno, maravilloso. Entonces, claro, es algo que tengo que agradecerle en el alma, la verdad, es que Margarita, que es la editora, algo se lo tengo a agradecer porque ha hecho mucho por mí y hace mucho por mí. Ahora estoy cruzando los dedos porque me han dado varias editoriales un trabajo, ya que este año sale una histórica con ediciones Ortiz, otra novela que no puedo decir y otra que me ha dicho que sí, pero no sabemos si es este o primeros del, del siguiente. Bueno, el caso es que se vayan solidificando los proyectos, que además, como disfrutamos como enanas sufriendo, porque estás ahí esperando, esperando, esperando. Y dices tú, ay, pues mira, algo que sale bien. ¿eh? Sí, es así, poquito a poco. Yo no me estreso, yo cuando el en ella tengo para estresarme, entonces directamente ya es como enanas las cosas. que vengo a hacer el programa de radio, siempre me paro en, en una librería de, de mieles en la pilarica y me acaba de reñir. Me dice, pero niña, tú ganas dinero. Digo yo, cubriendo gastos. Y yo esto lo hago porque me gusta. <risa> y somos masocas totales. Sí, sí, totalmente. <risa> bueno, vamos a ver. Es que, a ver, honradamente, si tuviéramos que vivir de esto, pasábamos más hambre... Vamos. Que nos comíamos las piedras sí, porque vamos, lo de escribir es algo que haces porque te gusta y porque lo amas Mira, te voy a decir algo y me dijo mi madre cuando empecé que lo importante es crear sí. o sea, ni siquiera que te publiquen sino crear, porque tú estás creando algo sí. a mí me educaron a, pues, a respetar a los demás a, a si sí, necesitaba escribir pues que escribiera yo siempre he visto a mi madre con un libro en las manos y a mí no me gustaba leer yo empecé a escribir antes que a leer <risa> o sea que no, y fue culpa de mi madre que me enganchara la lectura yo escribí toda mi vida la verdad es que escribo toda mi vida y realmente escribes y publicas y demás porque es algo que yo digo que lo haría hasta bueno y de hecho lo haces gratis porque total lo que ganamos con esto y nada es todo uno y yo digo que quizás el mundo de la escritura es un un mundo muy competitivo, porque es verdad que lo es. Sí, por desgracia. Sí. Es un mundo muy cerrado, que cuesta mucho trabajo hacerse un hueco, pero que también te da muchas satisfacciones porque conoces a muchísima gente que están igual que nosotras y que, y que tienen el mismo amor a las palabras que nosotras. Sí, eso es lo importante. Eh, muchas veces en, alguna, en algún encuentro, cuando he hablado con compañeras, yo lo he dicho, lo importante es apoyarnos y ayudarnos nosotras y seguir escribiendo. El camino nos dan los lectores sí. es el pago, porque lo que ganamos realmente por la venta de un libro es minúsculo. No es nada. No es nada pero, pero cuando un, escritor, un lector te llama y te dice o te manda un mensaje, es a mí, me ha encantado, pues te quedas. Vale, ya con eso, ya tienes... Eso te, eso te llena el corazón. ¿A que sí? Sí, yo con eso me siento pagada, la verdad. Es lo mejor que tiene. Yo, mira, tengo una amiga en, en León, o oh, bueno, mejor dicho, en el bierzo que me mata, si sí, digo León, en el Bierzo, que me dice que, que a ver si tengo suerte y me hago muy rica y tal. Y yo le digo, no seas ilusa, con esto no se hace rico nadie. Sí, siempre se lo digo. Y yo, yo mira, con que estéis ahí, y, y leáis los libros y os gusten que de momento la verdad es que están saliendo de maravilla y, bueno, me están dando muchas satisfacciones en lo que hablamos, en el sentido de los lectores, no en el sentido de, de dinero, porque no sé, vamos, en eso palmamos dinero. <risa> ¿A que sí? Yo no me puedo quejar porque no he pagado nunca por publicar, pero vamos, entre que... Hacen la publicidad. Claro. Que te mueves para acá, que te mueves para allá, siempre, sí. sí. No, no Claro. Y encima nos vamos a los congresos porque nos encanta claro. ver a las demás chicas. Y después, bueno, yo yo soy una persona que, bueno, ya ves que lo puse hoy en el en las publicaciones, que soy la del Paz y Amor, que no me entero de nada nunca. No me entero nunca de nada. Bueno, eso me pasa a mí. Yo, como ahora también estoy, lleno eh, pues Después del accidente, estoy, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Entonces yo les digo, ya sabéis que soy la del paz y amor, que no me entero de nada pero bueno, que me alegro muchísimo de que todo el mundo tenga éxito, porque eso significa que, que la escritura sigue para arriba, que la literatura rosa está cogiendo el sitio que le corresponde porque eh, quizás eh, todo el mundo con tenía pensado que la literatura romántica no debería de tener un sitio y cuando das las estadísticas se sabe que es la segunda literatura más vendida en todo el, pa en todo el planeta la gente se queda extrañada. Pero es verdad. Pero es igual que lo de los hombres no leen novelas románticas. O no escriben novelas románticas. Yo conozco hombres que escriben novelas románticas con seudónimo de mujer por miedo. Mira. Pero si yo conozco un autor, lo ¿Sí? puedo decir. Sí. Javier sí. Romero. Es fantástico. Sí, sí. Mira, que Javier Romero... Yo leí, leí una entrevista. Sí, mira, Javier Romero, yo le hice una entrevista aquí que mi compañera está enamorada de su voz. tiene no. una voz preciosa. Y le hicimos la entrevista aquí y es que es verdad, chica. Te da rabia porque, bueno, a mí me han subido este día, hace un par de días, una crítica a un hombre. Y dices, toma, que te lean. Es difícil, con hombre te lea, porque es verdad que es difícil, sí. pero que te haga una crítica, eso ya es, vamos, genial, eso ya, vamos, mereció la pena escribir el libro. Sí, es eso, tú lo escribes, lo mandas, si sí. lo publican bien, si no, lo autopublicas. no nada. Pues, ¿sí? sí, sí, yo no tengo problema, no, además, bueno, yo, ya sabes por lo que publico, yo empecé a publicar cuando cuando mi hijo murió. Sí. Eh, yo siempre lo dije desde el principio, y bueno, Nur está ahí, lo, lo puede decir, yo siempre lo dije desde el principio. Yo empecé publicando por una promesa, pero la escritura está siendo mi salvación ahora mismo. Es lo único que me da un poco de aliento de aire, y bueno, es algo que me hace disfrutar, me hace soñar, y creo que no hay mejor pago que ese. Sí, es el salvavidas. Sí, sí, ahora mismo sí. ¿Y para ti también tiene que ser una válvula de escape? No, yo está bloqueada. ¿Estás bloqueada? Yo me bloqueé, yo con todo lo de Alex me bloqueé totalmente. Yo escribía una media de cuatro novelas al año, eh, entre las que empezaba y dejaba. Sí. Empezadas. De esas que dices y... voy a apuntar este... la idea y después la tiro. ¿Eh? De esas que dices, voy a apuntar la idea, que no se me escape, que después sigo con ella. Exacto. Y cuando empezó Lo Fuerte de Hades, eh, fue, no solo de ni a los que me hicieron pasarlo, o sea... Sí. Y fue un parón total, es más, la novela que he mandado para que de valoren ahora, yo ya la tenía empezada y dije, si sigo escribiendo, en vez de ser una comedia se convierte en un drama, no, está lleno de asesinatos, sangre y demás, así que... <risa> A ver, pues, ya. A ver... No, me quedo quieta. Así que no puedes matar a nadie, los matas en los libros y nadie te mete presa. Sí, sí, no... ¿Qué? Bueno, ah, es que la gente no se da cuenta de que para nosotras eh, reflejamos los sentimientos ahí y hacemos todo lo que no podemos hacer en la vida real. De todas formas, yo tengo algo muy claro. Todo aquel que hace algo, al final la vida se lo devuelve. ¿Tú crees? Sí, San Martín lo que pasa es que está muy ocupado. Al final pasa. No sé, tendría yo, que, tendría yo que hablar con ese señor porque me parece a mí que conmigo sí, no, está tomando las vacaciones sabáticas. Sí, sí, pero tiene que pasar. Yo me lo tomo con tranquilidad porque yo, por lo menos, puedo dormir tranquila por las noches ah, ...que bueno, yo sé sí. que daño no sí. le hago a nadie. Eso sí, yo creo que es algo que. Mira, yo siempre hago las buenas noticias. Las buenas noticias ya te dije que nacen de algo triste siempre sacas en la parte positiva, ¿no? Entonces, en las buenas noticias entran solo las cosas que te llenan el corazón. Y creo que es la mejor ventaja que puedes tener. Yo siempre lo digo, a ver, escribir es algo que yo hacía toda mi vida. De hecho, el primer libro que yo publiqué eh, llevaba cinco años en una editorial preparado. Lo publiqué porque se lo prometí, le prometí que algún día publicaría y cuando él murió, aquella promesa fue lo que me hizo anclarme, vamos a decir, salir un sí. poquito del dolor para, para hacer otra cosa. Y bueno, a partir de que hice esa, empezaron a salir los bebés literarios sí. y bueno, multiplican. Sí, sí. Además es que estás escribiendo y eso, y dices tú, madre mía, podía hacer un libro de esto y del otro y tal, y cada claro, vez es que bueno, no te das cuenta. Pues, pues nada, llevamos en dos años y poco, ¿qué? ¿Siete? Siete debo de llevar. <risa> Vamos más o menos a la par. <risa> claro, ¿Y porque, y porque no tengo apoyo logístico, si sino... <risa> no, nos <tengo> damos gusto. <risa> yo creo que el primero que salió oficialmente, Sí. porque está oficialmente, yo publiqué Descubriendo un Nuevo Mundo en el 2002. Sí. Que es de DSM. Sí. Publicé, lo autopubliqué en Lulu sí. en el 2002 porque me daba mucho la paliza y dije, ahí lo dejo que cuando lo revise luego, dije, ay Dios cómo has podido estar esto publicado pero bueno <risa> pero bueno, también, mira que yo, soy la tía. yo soy la tía positiva tú tienes que pensar que ahora cuando lees eso, dices tu madre mía cómo mejoré, ¿ves? <risa> sí, ¿Ves no, lo ahora lo que ha, ha salido también con Ediciones Ortiz claro que o sea, eh, ha sido y yo creo oficialmente el primero fue el 3 de abril de hace dos años claro eh, tú y yo publiqué bueno publiqué cazador no eh, de los que, de los títulos que tenía la editorial decidió publicar cazador eh, cazador era un libro muy chiquito Y me dijo, tienes que hacer ese libro un tocho Y bueno, de ahí nació Eterna, ya ves Eterna es la segunda y la tercera parte de Cazador Y Cazador remodelado, lógicamente Porque como estaba no podía ser <risa> Pero bueno Y bueno, son... Te dan ideas, te hacen sí. de soñar Y vas aprendiendo Y bueno, yo es que... No sé, supongo si te habrás leído algún libro mío Sí todos mis libros llevan dentro alguna denuncia. Sí. y Estoy, eh, estoy, esperando, si por suene, el de, estoy esperando por el de la lucha. Eh, te hacen soñar sí, pero mm, todos tienen un punto que dices, esto es que pasa en la realidad y todos miramos para otro lado. Yo soy muy peleona, por admito. Mira, yo... Bueno, ya ves que en mi, en mi muro solo están los libros, y nada más, vamos a decir, no me meto en temas escabrosos. Pero después yo publico en, en, en un periódico de, de Gijón, que es mi ciudad. Y bueno, ahí ya, con decirte que ya me vetaron dos veces, pues ya te lo digo todo. A mí a no me pueden vetar, que no le guste. Ya tengo más de 2.700 amigos, y yo no sé de dónde sale. ...pues yo ya me... ...no soy políticamente correcta... ...con eso ya te lo digo todo... ...bueno, eso... ...en cuanto no le hace... ...no le doras la píldora... ...como digo yo... Bueno, si sí. alguien ya te dice... ...que no eres políticamente correcta... ...a ver, yo no solo toco... ...el tema mejor de política... Estoy... ...yo siempre digo que... ...a mí la política no me gusta... ...no me gusta la y como no me gusta... gusta. ...ningún político... No me envuelvo en nada de ellos. Yo lo que digo es lo que hay en la calle. Lo que hay en la calle y es una denuncia total. Y es una denuncia en muchísimos ámbitos de la vida. Y creo que lo peor que podemos hacer es estarnos quietos y callar la boca. Ahí vamos a lo que te explicaba antes. Claro. La gente te como te dice que eres políticamente incorrecta porque no quieren oír la realidad. Claro. O sea, yo tuve que aguantar. Y a mí me denuncia del centro escolar. Porque le echaron cuatro litros de agua a mi hijo por la cabeza y me lo encerraron en un cuarto. Y yo lo puse en Facebook como Sammy. Sí. Y no puse nombre del centro escolar, que no me oiréis decirlo nunca, ni nombre de nadie. Y Dios te libre, que encima te cae la bronca a ti. Claro, ellos cogieron eso, cogieron lo de que iba a salir la lucha y me denunciaron. Yo me fui a la policía con todas las pruebas, todos los partes médicos de agresiones, todo la denuncia fui yo. ¿Y ahora mismo en qué punto está esa denuncia? ¿En qué punto? Pues no sabemos si la han retirado ellos, no sabemos nada, no han contactado a nadie con nosotros y queremos, cuando mi marido libre un día, queremos acercarnos para ver qué pasa. Sabemos que a la profesora en cuestión eh, del centro la han invitado a, a marcharse. A irse estoy en el centro, o sea, mi hijo ha cambiado de colegio a un colegio maravilloso, que se ha volcado tanto lo, el psicólogo como la tutora, todas la verdad es que yo estoy alucinando porque se han volcado, las reuniones son entre todos, eh, me acuerdo un día que tuve que venir el SAMU al colegio por una crisis y estuvieron conmigo al 100%, o sea, no me puedo quejar, ahora el cambio ha sido mejor y me quedo con eso, aunque mi hijo ha ido a mejor, y ahora ya es Londres, llevárnoslo a Londres y que le den un tratamiento que lo estabilice, deje tener parálisis. Pero claro, es, dices, eres políticamente incorrecta, no es que no le gusta hoy lo que es verdad. Bueno, pues ellos no lo conocen, pero Alex es un niño guapísimo porque he estado por tu muro trasteando. En mi muro hay fotos. Y sí, bueno, Alex tiene perfil ya. Que es Alex López, sí. porque le tumbaron, hicimos uno de todos con Alex, pero como dijeron que no era real, hicimos uno de Alex López y Alex grabó un vídeo diciendo: Hola, soy de carne y hueso. Muy guapo, lo vi. Y además, está vestido de Superman y está guapísimo. Sí, le han hecho. Esto es un, una ilustración que le ha hecho Victoria Eastwood. Bueno, yo solo espero que tengas muy buenas noticias de esa denuncia, que por fin algo se mueva en la dirección correcta, que, que logres conseguir el dinero para llevar a tu hijo a Londres, y bueno, nos vemos en el Rai, te doy un abrazo enorme, porque tengo muchísimo abrazo. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, cariño. A vosotros. hasta luego. Dale un beso enorme a Alex de mi parte. Luego a las 5 de mañana que lo tengo llevando. Ay, que cuando me lo dijiste me dio una pena, Dios pobre hombre. Claro, ya está dormidito. Venga, un beso. Venga, Gracias. un beso enorme. Chao. Hasta luego.